Buenos días a todos. Eh, saludos desde Dx en España. Y para comenzar, como digo, quiero presentar El doctor Parwana se graduó de médico hace 36 años. Eh, eh, se graduó en la Escuela de Medicina de las Fuerzas Armadas en la India y ejerció 14 años como médico general. Además de eso, fue director médico en Glaxo durante los años 86 a 92, fue médico de emergencias en Libia, donde sabemos que había una guerra, fue además director de un hospital, el Hospital HPSM en Haryana, India, estudió medicina holística porque vio que necesitaba hacer algo diferente y eh, se hizo especialista en medicina holística desde el año 2002, tiene un doctorado, un PHD en medicina alternativa, en el año 2006 así que su conocimiento sobre la medicina es eh, impresionante y no solamente sobre la medicina sino en diferentes áreas y realmente es un gran honor un gran placer tener hoy con nosotros al doctor barbara así que bienvenido i've been practicing medicine for the last uh, about uh, 28 and then 46 years He eh, practicado medicina aproximadamente por los últimos 46 años. Initially, 28 years I was practicing modern medicine, allopathy. Inicialmente, trabajé con la medicina tradicional por 28 años con la medicina alópata. But for the last uh, more than 18 years, I have given up allopathy, almost given up allopathy, and I, now I'm practicing uh, holistic medicine or alternative medicine. Pero desde el año 2002, eh, realmente he abandonado la medicina alópata y me, y me he dedicado prácticamente en mi totalidad a la medicina natural. Joint pains. La razón por la que esto ha ocurrido es porque yo mismo tuve problemas de salud hace 25 años y, y tuve que buscar una solución para mis problemas de salud. Y para este problema no hay solución en la medicina moderna o en la alopatía. I tried homeopathy for two years. Traté de usar homeopatía por dos años. I tried... I, I medicine for nearly two and a half years. Eh, Utilicé diferentes terapias uh, invasivas por dos años y medio. Then I tried Tibetan medicine for about one year or so. Y traté otros tipos de medicinas durante un año también. But nothing helped me. Pero nada me pudo ayudar. My fingers were becoming deformed. Mis dedos empezaron a deformarse. In 2002, me to DxN. Y en enero del año 2002, alguien me presentó a DxN. Initially I was quite surprised that what, what does DxN have which will cure such an incurable? Problem. Y por supuesto tuve mucha curiosidad porque para mí yo no entendía cómo lo que tenía DxN realmente podía ayudarme a mí con mi problema de salud. but after studying the the herbal product of dxn thoroughly and satisfying myself that it has no side effects or harmful effects i decided to try it Así que después de como medico ponerme a estudiar sobre la base científica que tenían los productos de dxn me di cuenta de que había una gran oportunidad con nuestros productos y comencé a utilizarlos and by using this dxn products my joint pains become all right y utilizando los productos de XN, mis eh, manos y mis dedos comenzaron a, a mejorar. After this, I decided to adopt this product and help people with it. Y después de que vi este efecto en mí, decidí adoptar los productos y ayudar a la gente y tratar a la gente con los productos. Now, after a lot of experience with this product, I realized one thing. Después de muchísima experiencia con los productos, me di cuenta de algo. That the health problems in the body, they cannot be cured by medicines. Me di cuenta de que los productos uh, tradicionales, las medicinas, no pueden curar a la gente. They can be cured by one's own body. La única forma que tu cuerpo se puede curar es por tu propio cuerpo. And that's when I I realized and started talking to people that human body is the best doctor in the world. Así que desde entonces yo comencé a hablarle a todo el mundo que el cuerpo humano es el mejor doctor que existe en el mundo. I'm sure it it must might be difficult for you to understand this. How can human body be the best doctor? Y yo sé que es muy difícil para vosotros y para mucha gente entender cómo puede ser que tu cuerpo usando eh, tu cuerpo humano pueda ser tu mejor doctor te voy a dar dos ejemplos muy sencillos de cómo ocurre esto When one becomes sick, one goes to the doctor. cuando tú te enfermas vas al médico. The doctor prescribes the medicines. El médico te prescribe medicamentos. Those medicines, they suppress the problem for some time. Esos medicamentos suprimen el problema por algún tiempo. But they don't cure the problem. Pero realmente no curan el problema. Supposing a person gets a cut somewhere the body. Así que lo que ocurre es que el problema se traslada a otra parte del cuerpo. Cuando tenemos un corte en la piel, vemos que la piel eh, se vuelve como esto. One goes to the doctor, the surgeon. Vas al médico, vas al cirujano. Y qué es lo que hace el cirujano, realmente une una parte de la piel con la otra. And, and them. Y entonces lo que hace es que le cose unos puntos. And then doctor says, come after about eight or ten days, we will open these stitches. Así que el médico lo que te dice, ven después de 10 días que lo que vamos a hacer es quitarte los puntos. And after those eight or nine or ten days, when the doctor opens these stitches, this skin is united. Y cuando después de 10 días el médico te quita los puntos, la piel se ha unido. Now tell me one thing: has that doctor united the skin or the body? Y realmente lo que tenemos que pensar es, ¿fue el médico el que unió el tejido o realmente fue el, el cuerpo el que lo hizo? What the doctor, the surgeon has done is, he has only brought the two edges together. Lo único que hizo el médico fue dejar que la piel estuviese junta o los and, dos and, pedazos. And, and stitch them so that the body can cure it, body can heal I it así que lo único que hizo el médico fue unir el tejido pero quien realmente eh, con unos puntos quien realmente lo, lo logró ese efecto fue el propio cuerpo sometimes what happens is when the doctor inside the human body when it is sick así que muchas veces lo que vemos dentro del cuerpo humano es que cuando estás enfermo and Vemos como esos puntos se abren, el cuerpo o el tejido se vuelve a separar. Because the doctor in the body is sick and he cannot heal it. Lo que ocurre en esos casos es que si el doctor que hay en tu cuerpo está enfermo, entonces no puede producir una sanación o una cura. I will give you another example. Te voy a dar otro ejemplo. Supposing a person gets a fall and some bone breaks. Vamos a so suponer bones, que una persona tiene un accidente y se ha roto unos huesos. One goes to the bone specialist, the orthopedic doctor. Vas al traumatólogo. The orthopedic doctor pulls these two pieces together. Lo que hace el traumatólogo es que coloca estas dos piezas juntas. And then applies the plaster. Y entonces eh, aplica una un, un, algo que los une. Y entonces después de ponerle una escayola, eh, lo que dice ven después de seis meses, perdón, de seis semanas, y te vamos a quitar eh, esta escayola o yeso. Y después de seis semanas, cuando vemos que el médico le retira ese yeso o escayola, vemos que los huesos se unieron. Now, is that bone species who has united this bone, or the doctor inside? Realmente tenemos que plantearnos, ¿quién fue el que hizo que los huesos se uniesen? ¿Fue el médico o fue tu propio cuerpo? The orthopedic doctor has done only one thing, he's put these pieces together, put a cast so that they, they don't move. Lo único que hizo el traumatólogo fue unir estas dos partes de hueso y colocarle algo para que no se moviese and and the doctor inside can regenerate the body cells to heal it que se I've seen doctor el que se uniesen in my in my medical practice after six weeks when the cast is opened the bone is not united it is again like this y lo he visto también en mi práctica médica muchas veces después de seis semanas vemos que cuando le retiras la escayola eh, todavía los huesos no se han soldado. Why it is so? Because the doctor inside is sick. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el doctor que tenemos dentro de nuestro cuerpo está enfermo. So I'm sure from this you can understand that human body is the best doctor in the world. Así que estoy seguro que con estos dos ejemplos podéis entender fácilmente que el cuerpo humano es nuestro mejor doctor. How and why it is the best doctor. Así que cómo eh, y por qué es el mejor doctor. It is the best doctor because nature has put a defense system, natural defense system in the body, which is called immune system. Y es el mejor doctor porque el cuerpo se ha encargado de tener un sistema inmunitario en el cuerpo que es el que es el mejor doctor para nosotros. You want to uh -huh. share the screen? Yeah, yeah, please. Uh, yeah. You have to do it uh, from the third uh, from top to down. First you have the microphone, then you have your screen, and then you have the, the, the full screen. Así que como estábamos diciendo, el, el cuerpo humano es el mejor doctor. Y nosotros podemos mantener nuestro sistema inmunitario de la mejor forma, manteniendo unos buenos hábitos alimenticios, unos buenos hábitos de sueño y un ejercicio apropiado. Vamos a hablar un poco de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro organismo. The building block of the body is the cells. La parte inicial de nuestro organismo es uh, parte de las células. And these human cells, they have got tremendous power. Y las células uh, del cuerpo tienen un poder muy tremendo, muy, muy impresionante. Las células solamente pueden ser vistas a través de un microscopio. It is so small, son tan pequeñas. Pero realmente tenemos que ver cómo esos organismos tan pequeños como cada célula en cada instante tiene millones de funciones diferentes electrical and chemical functions tiene funciones eléctricas y funciones químicas and lots of cells that come together to make something which is called tissues y realmente cuando todas esas células se juntan forman tejidos and the lots of tissues that come together to make organs like like heart lung stomach etc cuando los tejidos se unen, forman órganos como el corazón, como el hígado, como los pulmones, etc. And many y muchos organismos cuando se juntan, entonces eh, crean sistemas dentro del organismo como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular o el sistema digestivo. Y todos estos sistemas, juntos, hacen el cuerpo humano. Y los sistemas del de cuerpo humano son el sistema nervioso, circulatory system, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, Exocrine system, sistema exocrino. Muscular system, sistema muscular. Skeletal system, like bones. You saw urinary system. Genético como okay. los huesos. Then skeletal system. El sistema urinario. And reproductive system means ability to produce children. El sistema reproductivo que tiene la habilidad de reproducirnos como seres humanos. And the most important, the immune system. Y el más importante, el sistema inmunológico. I have compared human body with a, with a machine. He comparado al cuerpo humano con una máquina. The human body is the best machine in the world. El cuerpo humano es la mejor máquina en el mundo. You You see the functioning of this machine. ¿Ves cómo funciona esta máquina? This is the brain. Este es el cerebro. This brain has got many compartments. Eye, ear, IT department, nervous department, electrical department and everything. El cerebro tiene diferentes compartimientos. Vemos que tiene el departamento de electricidad, tiene el departamento motriz, tiene diferentes departamentos yes. que hacen. Que then bueno. then these are lungs. Y Estos son los pulmones. Estos pulmones funcionan de esta forma. This, this is the heart. Este es nuestro corazón que bombea sangre. And for this machine to work, we need food. Y para que esta máquina funcione necesitamos alimentos. The digestion starts in the mouth. Así que las reacciones comienzan desde la boca. Then food goes to the stomach and many juices come into it. La comida llega a nuestro estómago y muchos uh, jugos uh, gástricos hacen que se procese. After the digestion is completed in the stomach, the food is sent to the intestines. Where more, more processing takes place. La digestión uh -huh. es completada en el estómago, los alimentos siguen pasando al intestino delgado. Perdón, sí, delgado. From the intestine, useful things are sent to the liver and waste is discarded. Pero entonces, parte de estos medicamentos y, y toxinas van al hígado y en ese órgano se eh, desechan eh, toxinas. The liver takes out the various nutrients, like fats, carbohydrates, vitamins, and puts them, stores them for later use. Nuestro hígado lo que hace es que toma las sustancias que necesita y eh, elimina las toxinas que no, que no necesita. And then from the liver, all these nutrients through blood they are sent to all the cells of the body. Y desde el hígado tomamos entonces nuestros nutrientes y los distribuimos a todo nuestro organismo. If I consider an average age of 72 years, así que eh, esto es lo que hace que contribuyamos a nuestra salud durante los años. And this human body machine it works non-stop without any maintenance for 72 years. Y esta máquina tan perfecta hace que funcione nuestro organismo sin pararse ni un solo instante durante toda nuestra vida. So from this you can understand that to work properly this machine needs some care. Así que de esta forma podemos entender que para que funcione de la forma apropiada necesita ayuda. And the most important care it needs is Good nutritious food and exercise. Y la mejor forma que podemos cuidar nuestro organismo es con la alimentación y nutrición adecuada y con un buen ejercicio. Para que nuestro cuerpo sea el mejor doctor de, del mundo, tiene tres funciones diferentes. First is biointelligence. Lo primero es la biointeligencia. What it does is it has the ability to recognize the enemies or toxins which our body. What it does is it has the ability to recognize the enemies or toxins which enters our body. And once those toxins or enemies or toxins the or enemies or the Después de que estas toxinas son reconocidas, entonces tenemos la fagocitosis, que es la que tiene la habilidad de eh, poder eh, captar y eliminar a estas toxinas. And after they are down into harmful, harm, y después de que estas toxinas son uh, absorbidas por eh, nuestro organismo, entonces a través de un proceso que se llama... Que monte ese taxis es donde eliminamos las toxinas. How do diseases occur? How Así do diseases occur in the body? What are the ¿cómo causes? Ahora cómo nuestro organismo puede tratar a las enfermedades. The immune system is strong, which I have talked about before. si we take good food, exercise, sleeping, but Vemos como nuestro sistema inmune, para que esté fuerte, necesitamos que eh, tenga los, uh, la, la nutrición suficiente. Pero... But our, unfortunately, because of the modern lifestyles, pero desafortunadamente, debido al estilo de vida moderno... Our immune system, or the natural doctor, has been gradually and constantly deteriorating over the years. Así que eh, lo que vemos que hemos eh, atacado a nuestro cuerpo de una forma constante sobre los años sin cuidarlo como debe ser. There many for this. Hay muchas razones para esto. Pero la razón más importante es que vivimos en un ambiente que está saturado con una gran cantidad de diferentes toxinas. And this is our health through food, water and air. Y esto es lo que está afectando nuestra salud a través de el agua, de los alimentos y del ambiente. And in the process it is damaging the natural healer or the doctor within y por supuesto, todo esto en el proceso hace que esté deteriorando a nuestro eh, curador natural, que es el sistema inmunitario. Así que cuando tenemos un uh, problema de salud, lo que hacemos es que vamos al médico. Doctor el médico nos prescribe, por supuesto, medicinas. And how does that, those modern medicines or allopathy work? ¿Y funcionan esas It is disease-specific. Eh, For hepatitis, there's a different disease. For kidney problem, a different medicine, I mean. For kidney problem, there's a different medicine. For heart problem, there's a different medicine. Cuando vemos que, por ejemplo, para un problema de hígado hay una medicina particular. Cuando tenemos un problema del corazón, tenemos una, una medicina particular para el corazón. Si tenemos un problema respiratorio o de alergia, vemos que hay medicinas específicas para cada una de estas patologías. Y estas medicinas solo supresan el problema, y vemos que, como todas estas medicinas, lo que hacen es que suprimen el problema pero realmente no van a la raíz, no curan el problema. I'll give you an example. Te voy a dar un ejemplo. Supposing a person is suffering from uh, pain in the, tummy, in the stomach, abdominal pain. Vamos a suponer que una persona está su sufriendo de problemas de dolor en el estómago. And there, are, there can be hundreds of causes of pain in the stomach. Puede haber cientos de causas que estén produciendo este dolor estomacal. Pero lo que hace la medicina moderna es que lo único que logra es suprimir ese dolor. Pero realmente aquello que está originando el problema sigue estando allí. Y cuando modern medicines are son tienen muchos side effects. Y cuando te dan medicina moderna, lo que tienes también son una cantidad de efectos secundarios. Y cuando nosotros empezamos a combinar drogas, vemos que hay interacciones entre las mismas que lo que hacen es dañar a nuestras células. And too much of this y demasiada medicina moderna lo que hace es que afecta a nuestro sistema inmunitario. There's a doctor, MD. He's, he's, doctor, he, he was practicing modern medicine. What he says. You can read it out, Antonio. Yes, sure. Hay un doctor muy reconocido en la medicina moderna que es el doctor Alan Granbier. Y lo que decía es, yo como médico jubilado puedo honestamente decir que estás en... Eh, que a menos que tengas un serio accidente, la mejor oportunidad que tienes de vivir una edad avanzada es si evitas a los médicos, si evitas a los hospitales y aprendes sobre nutrición, sobre medicina natural, sobre, eh, sobre hierbas... Y otras formas de medicina natural, a menos que sea suficientemente afortunado para tener una eh, un naturopata disponible cerca. Prácticamente todas las drogas son tóxicas y están diseñadas únicamente para tratar los síntomas y no para curar ninguno de ellos. Now this is important. these modern medicines they are designed only to treat symptoms and not to cure anything y la parte más importante la que destaco es que la medicina moderna solamente está diseñada para tratar los síntomas y no para curar ninguno de ellos. Now, is a author, Aldous Huxley Aquí os presento una cita de un autor muy famoso que ha escrito cientos de libros, que es Aldous Huxley, y eh, lo que dice es que la ciencia médica ha hecho un gran progreso que realmente es muy difícil que haya dejado a ningún cuerpo saludable Health has become a very rare thing these days. La salud es realmente hoy en día algo muy raro de encontrar. Though medical science has made many advancements, but it is finding itself difficult To cope with ever increasing diseases and disorders, nosotros vemos hoy en día como la salud, en términos reales, se ha vuelto algo muy muy extraño, y como la como la ciencia médica, realmente, aún con todos los avances que ha tenido, realmente cada día lo que está haciendo incrementando es la cantidad de personas enfermas y de problemas médicos. The world is looking up to the alternative system of medicine. And holistic and integrated approach to tackle the ever-increasing health problems and ailments. Y en respuesta a eso vemos como el mundo está buscando alternativas a los sistemas de medicina tradicionales y lo hace a través de la medicina holística, un eh, enfoque integrado para realmente mejorar a través de los alimentos nuestra salud. What does holistic mean? Let me tell you. ¿Qué es lo que significa la medicina holística? It means not treating just the stomach, or the liver, or the kidney, or the brain. It means treating the whole body, treating the whole human body. La medicina holística lo que significa que no estás tratando específicamente el hígado, o el corazón, o los pulmones, sino que estás tratando a todo el cuerpo de una forma integral. An integrated approach means combining modern medicine with the natural herbs. Y si lo de una forma integral en la que nosotros combinamos la medicina eh, holística con la medicina moderna, vamos a ver una cantidad de beneficios. More and more importance is being given to the naturally growing herbs, and researchers are really trying to find out the healing potential of the herbs. Lo más importante es que eh, las hierbas naturales han descubierto, los investigadores modernos, cómo tienen un poder curativo que había sido un misterio hasta ahora y una, un gran potencial. Hippocrates, the father of modern medicine, what he had said was, natural forces within us are the true healers of the disease, not the outside doctors. Hipócrates, que es conocido como el padre de la medicina moderna, siempre decía que las fuerzas naturales eh, son la mejor forma de curar cualquier enfermedad. Medicinal health. There are remedies available in natural health for almost every disease. The real need Nosotros... is to know and understand them. Nosotros vemos como las hierbas medicinales tienen remedios o curas disponibles para prácticamente todas las enfermedades. Y realmente tenemos que entenderlas. One, a term which is called phytotherapy. It means the use of plants and plant extract for medicinal use. Y tenemos que la fitoterapia es el uso de plantas y extractos eh, a través de plantas para propósitos terapéuticos. Hippocrates had also said, let food be your medicine. Así que Hipócrates decía la famosa frase 400 años antes de Cristo, haz que la comida sea tu medicina. And he had said that, y una cosa de lo que decía Hipócrates es que realmente podías prevenir muchos problemas de salud si incluías um, hierbas medicinales en tu consumo alimenticio diario. Thomas Edison, a very famous scientist, he had said, read it, please read this up. Thomas Edison, también un científico muy conocido por todos, decía, el doctor del futuro no tratará más eh, el, el cuerpo con drogas. Realmente lo curará y lo, le dará la prevención con nutrición. Amongst the Herb, mushrooms have found to be power packed foods. Dentro de todas estas hierbas medicinales se ha descubierto como los hongos realmente son la comida o los alimentos con más poder. They have hemos... que tienen un gran valor en nutricional y que además son considerados uno de los mejores alimentos que, que existen. Hay aproximadamente 38.000 variedades de diferentes hongos conocidos en el mundo. Pero dentro de todos estos, realmente se ha descubierto que hay algunos especialmente que han llamado la atención de los científicos a nivel global y que han investigado mucho más allá y son los que voy a mostrar ahora. The potent are La medicina potente a través de hongos os voy a mostrar. Ganoderma lucidum, reishi, and also known as Lingzi. Vemos como el Ganoderma lucidum, el reishi o el lindzi, conocido en diferentes países. Cordyceps, Sinensis, Also known as fungus. Otro de los hongos realmente super efectivos es el Cordyceps sinensis. Hericium erinaceus, also known as Linesmean. El Erisium erinesius, también conocido como Melena de León. Grifola frondosa, also known as hen of the Woods. La Grifola frondosa, también conocido como eh, gen de las raíces. Trametis versicolor, also known as turkey tail. También el trametis versicolor, eh, que es el turkey tail. L lentinula edodes, also known as shiitake. Otro de los grandes hongos conocidos es la lentinula edodes, que es el shiitake. These six mushrooms, they are very important, very powerful medicinal mushrooms. After further research, the best amongst them is Ganoderma lucidum, which is known as the king of herbs. Después de mucha investigación sobre los hongos, se ha llegado a la conclusión que el mejor de todos es el ganoderma lucidum y por eso es reconocido a nivel mundial como el rey de las hierbas. This is, this is ganoderma lucidum. Esto es un ganoderma. This ganoderma lucidum is supposed to have some spiritual power. It is a divine herb that energizes the life force. Eh, el Ganoderma eh, se le han dado, se le han atribuido diferentes eh, capacidades, inclusive hasta a nivel espiritual, donde se decía que tenía una fuerza divina y que realmente te ayudaba, inclusive a nivel espiritual. I, I keep it in my siempre lo mantengo en mi bolsillo. Siempre me da eh, una energía positiva. In Japan, it is known as reishi. In China, it is known as lingzi. In Japan, it is como as reishi, y in China, it is como as lingzi. In China, this mushroom has been used for the last nearly 5,000 years. In China, este hongo ha sido utilizado por los últimos 5,000 años. It may have been used before that, also, but for the last 5,000 years, there is a recorded history. Así que puede ser que haya sido usado inclusive por más tiempo, pero realmente tenemos registros que demuestran el uso del ganoderma por lo menos, por 5,000 años. And it is known as of and y realmente es conocido como el hongo de la longevidad y de la inmortalidad. It has got a lot of research has been done and many positive points point have been found in it. Muchísima investigación se ha realizado sobre el ganoderma y vemos cómo eh, se han encontrado ayacos super importantes. Out of research, it, is, it has been found that ganoderma contains more than 400 active medicinal constituents. La investigación ha demostrado cómo el Ganoderma tiene más de 400 ingredientes médicos activos. El Ganoderma no trabaja en una enfermedad en específico o en un problema. Trabaja a nivel celular de la siguiente forma. The root cause of problema de salud en el cuerpo viene originado por las células. So, Ganoderma starts working on the cells. The Así que Ganoderma comienza a trabajar a nivel celular, que es la raíz del problema. First of all, it scans the body for the cells which are damaged. Lo primero que hace es detectar en el cuerpo, hace un scan. And then it removes the toxins from the cells, which is called detoxification después eh, elimina las toxinas del organismo a través de un proceso de desintoxicación. Después de desintoxicar, hace un proceso bioquímico de eh, reorganizar el, or el organismo. Y cuando estos de desintoxicar, y cuando estos tres factores hacen su trabajo, es en ese momento cuando las células se curan. And then the cell repairing itself. Así que las células en ese momento empiezan su proceso de reconstrucción. And finally, the cell regenerates itself. Y finalmente, la célula logra esa regeneración. In every person from whatever health disorder that person may be having. Ganoderma has only these five functions. Así que cualquier persona que tenga un problema de salud, si toma Ganoderma, va a experimentar todo este proceso. A lot of research has been done. How Ganoderma works? differently. It works on different types of fighters cells in the body. Hay muchísima investigación que demuestran cómo el ganoderma a través de diferentes procesos eh, logra curar a las personas y logra curar el organismo. The most important function is the Pero la más importante es la conocida como biointeligencia. Human body, it harbors thousands of Friendly, friendly microbes in the body, which are necessary for the proper functioning of the body systems. El cuerpo humano tiene miles y miles de microbios uh, que ayudan al cuerpo y que son necesarios para el funcionamiento adecuado de nuestros sistemas en el organismo. At the same time, our bodies are invaded by thousands of harmful bacteria, microbes, and viruses every day. Pero al mismo tiempo también nuestro cuerpo está siendo atacado eh, por cientos de bacterias y microorganismos que son eh, dañinos o patológicos para nuestro organismo. Is this which the and the enemy y esa biointeligencia es la responsable de reconocer... Cuando un microorganismo es uno que ayuda a nuestro organismo o cuando hay algunos que realmente nos están atacando. Once our bodies are invaded by a certain enemy microbe, the remembers it forever. Una vez que esos uh, organismos patógenos invaden nuestro cuerpo, entonces esa biointeligencia es la que va a encargarse de eliminar esos patógenos de, de nuestro organismo. To destroy it. Y cuando nosotros vemos a través de esta biointeligencia que cualquier enemigo, eh, cualquier microbio enemigo ataca el organismo, entonces a través de los macrófonos, de los anticuerpos, de las células T o de las células B van a ser realmente removidos. And after that, when they are swallowed, these natural killer cells they break them down into harmless chemicals. Cuando nosotros tenemos que esas uh, células eh, encargadas de, eh, de defender nuestro organismo eh, funcionan, entonces lo que hacen es que eliminan esas toxinas. Now these broken down chemicals they are a waste in the cells. Y lo hacen rompiendo a través de procesos químicos que realmente logran eh, desecharse a través de las células. They, they have to be discarded from the body and when they are discarded, certain symptoms appear which are known as ailment reflections. Tienen que ser eliminados del organismo y cuando son eliminadas del organismo hay ciertos síntomas que eh, son síntomas reflejos. So that ailment reflection, why they occur? Así que lo primero que hace el organismo es identificar las toxinas. Toxins are identified. Las toxinas, como dije, son identificadas. System starts working. Nuestro sistema inmunológico comienza a trabajar. Toxins are from the body. Las toxinas son eliminadas desde nuestro organismo. And it causes symptoms which are called y eso causa síntomas en nuestro organismo que son conocidas como crisis curativas. It is very important to understand these reflections. Y es muy importante el entender estas crisis curativas. ¿Y por qué es tan importante? Porque en mis últimos 18 años tratando pacientes con ganoterapia. Eh, He visto a muchas crisis curativas. When start the products, Cuando la gente comienza a consumir los productos de Ganoderma side Así que empiezan entonces a aparecer estas crisis curativas y la gente lo primero que dice que ha tenido efectos secundarios o que ha tenido reacciones negativas al Ganoderma. And they start, they start consuming the products. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a descontinuar el producto, dejan de tomarlo. Así que lo que tenemos que entender que este resultado, esta crisis curativa, realmente es una reacción muy positiva que ayuda a que nuestro cuerpo se cure de ese problema que está eh, manifestando it is a part of the healing process es un parte del proceso curativo these symptoms are also known as opposition effects or recovery symptoms. y estos síntomas también son conocidos como efectos de oposición o síntomas de recuperación in some naturopathy literature they are also referred to as healing crisis en algunos libros de naturopatía son conocidos como dije como crisis curativa. Bien, crises before the healing takes place, que son unas crisis que ocurren antes de que se logre la curación. Uh, as I told you before, these reflections appear when the body is discharging the toxins accumulated within the body cells. Así que vemos que estos reflejos aparecen cuando las toxinas se acumulan dentro de las células del organismo. Hay síntomas tem temporales que realmente pueden durar de una a tres semanas. When these appear, one can take some medicine. Cuando estos síntomas ocurren, hay diferentes cosas que podemos hacer, como combinarlo con medicina alópata. Y te voy a dar algunos ejemplos de estas crisis curativas, cómo se pueden manifestar. Read this. Eh, podemos ver que hay enriquecimiento de los ojos, podemos ver que... Hay eh, lágrimas o lagrimeo, vemos que también puede existir eh, problemas de, de agua en la nariz, podemos ver estornudos, tos, garganta seca, podemos ver la lengua también seca, podemos ver tejidos eh, en, en la boca, eh, úlceras en la boca, eh, mal aliento... Podemos eh, tener problemas de oído, tenemos problemas de sudoración excesiva, tenemos problemas en la piel como erupciones, podemos presentar diferentes problemas, inclusive en los pies, eh, en la planta del pie, dolores de cabeza, eh, vómitos, eh, problemas eh, al, orinar, al orinar o orina de diferente color. Y con mayor frecuencia puede provocarse también la crisis curativa con diarrea o con constipación. Estos son algunas de los efectos que pueden ocurrir raramente, pero que pueden presentarse. And none of them is a bad, bad symptom. Y ninguno de estos significa que esto sea un mal síntoma. Y cuando all these functions of The best doctor becomes alive again, and the human body becomes the best doctor. Y cuando todas estas funciones del organismo están siendo completadas, todo este ciclo vemos como ese mejor doctor empieza a hacer su trabajo y empieza a eh, lograr curar al organismo. The general drama itself does not cure any. Uh, health disorder directly it only wakes the sleeping doctor within el no cura ninguna enfermedad lo único que hace es que ayuda a ese doctor que está dormido a realmente poder hacer su trabajo de una forma integral and that doctor takes care of all the diseases and health disorders in the body. Así que tu cuerpo, ese doctor, es el que cuida de todas las enfermedades y es el que logra eh, ayudar a todos los problemas que presenta tu organismo. Because this is the job assigned to this doctor by nature. Así que este es el trabajo que, eh, que fue asignado al organismo. And when this happens, the body becomes the greatest fighter in the world. Y cuando esto ocurre, nuestro organismo hace que sea el mejor eh, peleador del mundo. And it takes care of every health problem in the body. Cuando esto ocurre, eh, va, a poder tener, eh, va a poder cuidarse de cualquier problema eh, de enfermedad que se presente en el cuerpo. As I told you in the beginning, I've been involved with Ganoderma or Reishi for the last more than 18 years. Como os dije en un principio, he estado trabajando con ganoderma por más de 18 años. And after my problem was okay, I started using all my patients. Y después de que pude experimentar con mis problemas de salud, eh, una gran mejoría, empecé a usarlo con mis pacientes. I, I started combining the ganoderma products along with the normal prescription medicine that which people are already taking before y empecé a combinar los productos de GANODERMA con la medicina tradicional como una prescripción y eh, a través de estos 18 años lo he hecho con miles de pacientes en cualquier tipo de enfermedad I'm not a specialist I'm a general practitioner I'm MBBS. Realmente no soy un especialista, uh, soy un médico que trata todas las enfermedades de una forma general. Pero, sin embargo, aún como médico general, he logrado eh, tratar problemas del corazón, problemas del estómago, problemas de los pulmones, problemas uh, respiratorios, problemas de hueso y cualquier tipo de problemas especiales. Así que gracias a este producto que conocí es lo que puedo ayudar a miles de personas. a lot of of Así que a través de mi experiencia con miles de personas os puedo decir que mis resultados han sido eh, maravillosos. Y he podido ayudar a, a muchísima gente en todos estos años. I'll share with you a few, some testimonials. Os voy a compartir algunos testimonios. Some of the notable results I found are in health disorders like arthritis. Algunos de los resultados más notables que he encontrado es en algunos problemas de salud como artritis. Asthma. Asthma. Allergic conditions like sneezing, cough, cold, etc. En problemas de alergia como problemas de tos, mocos, resfriados y eh, problemas de piel, skin diseases, problemas eh, de la piel, blood pressure high as well as low, eh, problemas de tensión arterial, tanto la tensión elevada como la baja, kidney failures, fallo renal, digestive system disorders problemas digestivos uh, o del sistema digestivo, heart diseases, problemas del corazón, infertility, infertilidad, cancers, cáncer, diabetes, diabetes, and this is a very important thing, diabetic food or gangrene. Y esta es otra enfermedad muy difícil de tratar, que es el pie diabético con problemas de gangrena. Many times a person who's diabetic, it takes, he keeps on consuming medicines all his life. En muchas personas, cuando son diagnosticadas como diabéticos, eh, tienen que tomar medicamentos por el resto de sus vidas. With those his sugar remains under control. Y lo que hacen esos medicamentos es que mantienen el azúcar bajo control. Pero muchas veces en nuestros propios alimentos tenemos más azúcar de, del deseado. That wound does not heal. Así que eso no lo podemos controlar. Así que en muchas de las condiciones hace que esto complique la situación de salud. En every big hospital there is a separate department which is known as diabetic foot department. Así que hay una condición que eh, ocurre como un efecto secundario muy conocido en los diabéticos que es el pie diabético. During the last 18 years of my experience, I have dealt with hundreds of gangrene patients. En mis 18 años de experiencia con el Ganoderma, he tratado a cientos de pacientes con pie diabético. Y a todos ellos, el médico les había dicho que su pie tenía que ser amputado. I them to try this a todos ellos les sugerí que probasen ese medicamento natural, el Ganoderma. Y en una gran cantidad de casos, del 80 al 90 por ciento, logramos evitar esa amputación del pie. I'll show you one example here, one photograph. Y os voy a mostrar un ejemplo con una fotografía. It was about four and a half years ago. Fue aproximadamente hace cuatro años y medio. A lady of nearly 50 years of age y era una persona de 15 años de edad was suffering from diabetes for the last about 13 years. Y sufrió... Eh, perdón, la persona tenía... How, how, how old uh, was was the patient? 50, 5-0. Ah, era una persona de 50 años de edad, perdón. Y la persona eh, sufrió de diabetes por los últimos 40 años. And she was taking injection insulin two or three times in a day. Y tomaba insulina dos a tres veces al día. But in October 2015, her left developed a ulcer. Pero en octubre del 2015 desarrolló eh, este pie diabético. When normal treatment did not help. Y el tratamiento tradicional médico no la iba a poder ayudar. She was admitted in a big hospital. Así que fue admitida en el hospital. She remained in the hospital for about three weeks. Estuvo en el hospital por aproximadamente tres semanas. And finally, on 27th of November 2015, her relatives were informed that on 28th morning, the leg has to be amputed. Así que el 28 de noviembre, eh, le dijeron que su pie tenía que ser amputado. All the preparations are made. Uh, Todo se preparó para hacer esa amputación. We don't see the picture, doctor. I'll just sure. okay. Some, Somebody gave them information about me. Así que a ese paciente alguien le, eh, le dijo que el doctor Paluana lo podía ayudar. On 28th of November 2015, the operation time was 10 o'clock. Así In the que... Eh, se, se había preparado todo para esa amputación. Así que eh, ese paciente estaba aproximadamente a 300 kilómetros de mi casa. They away from the in the Así que fui corriendo para ese hospital en la mañana. And y llegué a las 11 de la mañana. Remember, I told you before, her leg was to be included at ten o'clock. Así que, como os dije, estaba todo preparado para hacer la operación en la tarde. When she came, I saw the foot, it was like this. Cuando yo llegué, el pie estaba como esta foto que está aquí viendo. Este es su this, one, this one from the inner side and this one from the back side. Esto era de lado y esto era de frente. I did not give them any false that this leg will be saved. Así que cuando yo vi eso, dije, wow, eh, está muy complicado. I told them clearly that this leg cannot be saved. Así que yo le dije, bueno, esto es imposible que se recupere y que vuelva a quedar eh, normal. But I advised them and suggested to them that they should give a try to this ganoderma before amputation. por lo menos le diésemos un intento al ganoderma antes de una So they agreed and they started using this treatment. Así que de y a usar After a few days, the new tissue started appearing. Después de eh, pocos días, nuevo tejido comenzó a aparecer. Y después de un periodo de dos, tres meses, el tejido seguía uh, apareciendo y apareciendo y creciendo. Y después de un año y medio, esto es lo que ocurrió. Vimos que se evitó una amputación y que su tejido estaba prácticamente curado. Y ahora esta mujer está caminando sobre sus dos piernas. And she has also given up insulin. Y por supuesto está muy agradecida al a Ganoderma. Y también eh, dejó de utilizar la insulina. Y ese es el poder de el ganoderma. regular, Cuando tú utilizas el ganoderma de una forma rutinaria, de una forma diaria se hace tu mejor aliado, tu mejor escudo, el peleador que tienes dentro de tu organismo. This Ganoderma has got a lot of antiviral activities. El Ganoderma tiene muchísimas actividades antivirales. As I talked before, that Ganoderma, the research has been shown that Ganoderma has got more than 400 active medicinal constituents. Como dijimos anteriormente, el ganoderma eh, por sí solo tiene más de 400 ingredientes activos. Y por esas propiedades medicinales, el ganoderma puede combatir enfermedades como inclusive el virus del SIDA influenza virus. Y por supuesto también puede ayudar e influenciar en diferentes tratamientos en diferentes tipos de virus. virus. Y por supuesto también gracias a su efecto curativo, puede ayudar en virus tan simples como o complejos como el virus del herpes o diferentes virus. Y gracias a todos estos eh, efectos eh, que tienen sus ingredientes, es lo que hace tan fuerte para poder combatir contra tantos virus. And these days, coronavirus has really scared the world. Y realmente, en estos meses, hemos visto como el coronavirus ha, ha, ha asustado a todo el planeta. But people who are using Ganoderma products in their daily routine, pero aquellas personas que utilizamos el Ganoderma de una forma diaria, de una forma rutinaria, they can say this to the viruses. Podemos realmente eh, ver cómo le hemos hecho esto al virus. Lo hemos mantenido alejado. Now, bit, story of the extent, serving the así, así que realmente es uh, una forma de mantener nuestro cuerpo balanceado y, y fuerte fuerte y fortalecido. Dr. Lim so -jin. He realized the potential of Ganoderma in the in the 1980s. That Dr. Lin Xiao Jing realmente se dio cuenta del potencial del Ganoderma desde los principios de 1980. And he realized that it could bring about betterment in the lives of people suffering from various health disorders globally y se dio cuenta cómo podía mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que tenían y estaban sufriendo de problemas de diferentes eh, tipos de problemas de salud. En nature, ganoderma is found very rarely. It's a very rare in eh, A nivel natural es muy raro encontrar eh, la producción de ganoderma. Lim, Dr. Lin So Jin he conducted research on gan Ganoderma for 10 years. Así que el doctor Lin xiao Jin lo que hizo fue antes de fundar la compañía investigar de forma profunda por 10 años sobre el Ganoderma. He developed a technique of cultivating Ganoderma. Eh, desarrolló una técnica para cultivar el Ganoderma and he was awarded phd in alternative medicine in en esos diez años adicionalmente se hizo un experto en medicina alternativa haciendo un phd un doctorado en medicina alternativa he established this company reaction in malaysia in 1993 with dreams of serving the humanity Así que fundó la compañía en 1993 con el sueño de poder servir a la humanidad y ayudar a millones de personas. He started cultivating Ganoderma in a pollution-free environment. Lo que hizo el Dr. Lin fue compró un uh, terreno en un sitio libre de polución para poder cultivar el Ganoderma en las mejores condiciones. I have visited the uh, DXN factory and the farm six, seven times. Y he visitado esta fábrica seis, siete veces en Malasia. Y yo mismo he visto cómo se producen los, los, los productos y, y de verdad es un proceso increíble. También companies also which que producing ganoderma. También sabemos que hay otras compañías que están produciendo ganoderma but the ganoderma produced by dxn is unique because of the tissue culture cultivation and processing pero realmente el proceso de producción de ganoderma de dxn es único, ya que tiene varias patentes si una es el proceso de cultivo a través del cultivo tisular this is a lot of stress and importance is being given to boost the immunity to fight diseases like covid-19 or corona. Y lo que tenemos seguro es que una de las mayores capacidades que tiene el ganoderma es que fortalece nuestro sistema inmune y eso nos puede ayudar a combatir esta gran amenaza global de el covid-19. Throughout the day we are reading in newspapers, we are watching on the TV, todo el día estamos leyendo las noticias, estamos viendo en la televisión that there is no cure for this que no hay cura para el coronavirus. La única solución que tenemos es fortalecer nuestro sistema inmunológico y mantenernos en la mejor condición de salud posible. And that is y, precisamente, esa es la gran ventaja y la gran función del Ganoderma. The, this Ganoderma products, they are in the form of capsules and some daily use products, tea, coffee, soap, shampoo, paste, etc. Y el Ganoderma viene en diferentes presentaciones, desde las cápsulas o el polvo que podemos eh, consumir eh, como suplemento diario, como café, como champú, como pasta de dientes, diferentes presentaciones. And all of these things, they have a medical use, medical value. Y todas estas tienen un valor para nuestro organismo. Like toothpaste is good for the oral cavity and the teeth, shampoo is good for the hair, soap is good for the skin, like that. Así que, por ejemplo, eh, si vemos la pasta de dientes, nos ayuda a todo lo que es la salud dental, el jabón nos ayuda en todo nuestro, toda nuestra piel. Cada uno de los productos es especial porque ayuda a parte de nuestro organismo. Starting from 1993, in a small country like Malaysia, at the moment, the, the products of G DXN are being used in, by people in more than y realmente cuando vemos que esta compañía empezó en 1993 con el sueño de ayudar a muchas personas y que hoy en día estamos presentes en más de 190 países y podemos ayudar no solamente la salud eh, de muchísimas personas, sino también el bienestar de muchísimas familias a nivel mundial. I, I need not give any stress to this, this this thing that if the products are being used in 190 countries around the world, there must be something good in this. Y realmente, si vemos cómo estos productos están siendo utilizados en más de 190 países por millones de personas, es porque realmente hay muchísimos beneficios en este producto. In my family, I call it a DXN family. Así que mi familia yo la llamo la familia de XN. We are consuming all the products for keeping our immune system fully active to help maintain health and keep diseases away. All these products. En, mi familia, en mi familia consumimos todos los productos para mantener la mejor salud, el si mejor sistema inmunitario y eh, utilizamos todos para mantener y mantener y, y, y tener alejado a cualquier amenaza de salud. There's different types of coffee, different types of tea, shampoo, toothpaste, soap, and all these body lotion, face wash, all these things are there. Así que cuando tú ves en mi casa tenemos diferentes tipos de cafés, de té, de champú, de, de, de alimentos y los utilizamos realmente todos. Now, here I come back on the scene, the good, the best shop in the world. Así que, como os decía <laughs> anteriormente, el ganoderma es el mejor doctor que podéis encontrar en todo el mundo. So my advice and suggestion as a doctor, Así que mi consejo y mi sugerencia como doctor. Haz que los alimentos y suplementos de DXN sean parte de tu dieta diaria. Para poder ayudarte y ayudar a toda tu familia. Use healthy food. Utilízalo y combínalo con comida saludable. Develop a strong and balanced immune system. De esa forma desarrolla un sistema inmunitario fuerte y balanceado. For prevention of health problems and disease. Y de esa forma vas a poder prevenir problemas de salud y enfermedades. Así que cuando una enfermedad viene y ataca al organismo es muy difícil de erradicar. And it is very expensive. Y por supuesto va a conllevar muchísimos gastos. But preventing the disease from coming into the body is very easy. Pero si realmente nosotros nos enfocamos en prevenir las enfermedades para que no ataquen nuestro cuerpo, va a ser mucho más fácil. One only has to understand it. Una cosa más que tenemos que entender. We have been reading from our uh, classes in the in the schools. Eh, desde que acudíamos a la escuela, estábamos aprendiendo. That prevention is better than cure. Que la prevención es mejor que la cura. From my experience of the last 18 years, I've added one thing to it. Pero de mi experiencia en los últimos 18 años he agregado algo más. La prevención no solamente es mejor que la cura, os puedo asegurar que también es mucho más barata. Así que amigos, mis mejores deseos para todos vosotros, para una eh, vida saludable. Thank you very much for giving me your time. Muchas gracias a todos vosotros por darme hoy vuestro tiempo. Os voy a contar algo de mi experiencia de 18 años. Whatever I, I have talked today. Lo que he hablado en el día de hoy. If you give it a thought, si realmente hablas de una forma sincera. And make these products, health products, a part of your daily food. Y haces que estos productos, estos productos de salud, sean parte de tu alimentación diaria. Your family will remain healthy forever. Tu familia va a prevenir problemas de salud para siempre.